Con la puta rey mono, super grande uh, uh, uh! Vibra tanto que se me va Qué guapo, tío, es el remake, eh It's me, Mario, it's me, papa <risas> Exacto, exacto, exacto eh, no, es, el, es, el de la, es el de el remake en full HD, tío El rey mono flipa, eh, me ha flipado porque se ve muy bien, eh Se ve genialísimo, tío Un tío, estoy bajando el volumen, que está todo clic aquí, ¿vale? Se ve increíble, tío. ¿De qué año es? Eh? ¡Buah! Este, este juego es del 1994. Creo, eh, sí. Corregirme si me equivoco. Pero creo que sí, eh. Oki Doki. Hola, ¿Cómo estamos, campeona? ¿Cómo hay el martecito poderoso? ¡Qué chulo, tío! Es que es como vivir en el Dios. ¡Qué guapo! Cuando se filtró el código, lo portaron. para... ¡Lol! No sabía eso, Rimono. Ha quedado de putísima madre, es decirlo. Está precioso, tío. Está precioso, está precioso, miradlo. Saite tú. No, el del 21, no. ¿Cómo vas a ser tan antiguo? <risa> mal, porque hay o mal. Pues, eh, y el mío de putísima madre, la verdad. Es decir, que estoy muy contento todos los días de estar aquí en directo con vosotros. Y hoy, increíble. ¿Tú? Me galea. Vale. Da no, no, voy a hacerlo ya. Voy a dejarlo ahí, tío. Porque es verdad, Raymonos eh, es un creador de contenido también en Twitch, aprovecho para decirlo. Y los guapos que juega juegos de originales, macho, desde de de nuestra infancia. Eh, sin problemas, Nicole, ya me jodería. Eh, abrígate, anda, que seguramente haya frío ya allí, por supuesto. Una hora y treinta y ocho con... ¡Guau! Wow. Fuera de coña. Eh, es poquísimo Raymonos para 120 estrellas. ¡Hasta ahora, Nicole! ¡Qué mona! ¿Alguna vez has pensado dejar de streamear en Twitch? No, la verdad, eso no me lo replanteo, Antonio, porque para mí es muy importante, como ya he dicho, ¿no? Y como ya os estoy diciendo siempre todos los días, que para mí esto es precioso. La, el, el simple hecho, la experiencia, ¿no? Eh, que estamos viviendo. Las sensaciones que me está dando Twitch siempre, eh, es precioso. Nunca puedo dejar de. No, nunca puedo tirar la toalla, por supuesto. En este aspecto sería algo incoherente, bajo mi punto de vista. Vale, creo que esto era para. Creo. No, no era, mierda. No era. Hola, Elena. ¿Qué tal está, Green, Elena? ¿Cómo hay el martecito poderoso? ¡Uh! ¡Oh, ¡Una vidilla! ¡Una vidilla! ¡Uh! ¡Oh, ¡Más casquillo! ¡Ey! ¡Más casquillo! ¡Más casquillo! ¡Qué malo soy con el Justice, tío! ¡Me cago en panete! ¡Me llevo 10! ¡Anda, anda, anda, anda, anda! anda. ¡Dios, es que. ¡Madre mía, que me ha troleado la vida! ¡Ah! Qué coño, tío, ha a la vida. Increíble, me flipa, tío. O sea, es que es muy complicado. Yo lo, no lo. O sea, este mando es muy incómodo para lo que es el Mario, ¿no? Pero creo que aquí era la bomba, ¿no? Es normal. No puede ser. Se me, me acabo de conectar y veo que el juego con el que me he criado. ¡Ole tú! Es este luchador, me flipa, tío. Super Mario 64 encima está en, en, en full HD ahora mismo. Y es increíble, está muy, muy, muy bien hecho, la verdad. Se le han marcado muchísimo y me da toda la nostalgia del mundo, tío. O sea, vaya nostalgiazo que me, me está dando al jugar el juego. Y me estoy, me estoy acordando que de pequeño era mucho mejor, ¿eh? <risa> Se nota que le ponen muchas ganas en esto. llegarán lejos. Muchísimas gracias, Antonio. Me cago con la puta, tío. Por vuestro ánimo también. Vuestro apoyo diario es lo que hace que cada día tengas muchas más ganas, por supuesto. Me la ha cagado De hacer directos Y de por supuesto Siempre está arriba, ¿no? Como ya sabéis Quiero llegar a ser El mejor entrenador digital Aunque suena coña Muy friki Pero es verdad Aquí en Twitch Sinceramente Porque pienso que Tenemos mucho que ofrecerle A las personas Y vosotros sois La prueba viviente de ello ¿No? En ese aspecto Me flipa O sea, me flipa Al máximo exponente Porque soy feliz Haciendo lo que realmente Me gusta Mi trabajo, ¿no? Es la caña Qué grande, tío Le tuve Qué guay Haciendo tu primer currículum, flipa en ese aspecto, Elena En los currículum al principio, el primero hay que también, eh, bueno, saber un poquito maquillarlo en ese aspecto Ya sabéis que en España, por lo menos, es muy complicado muchas veces No me acordaba, tío, esto era... Ah, vale, Bowser está aquí arriba, ¿no? Bowser está aquí arriba Esto duele solo verlo, normal, o sea, lo siento, Mara Si os estoy matando vuestra infancia también, porque yo, o sea, soy... ¿Por dónde se sube? Gracias, fontanero Mario y pone la batalla incluso estando allí Me cago en la leche Qué monosa, tío Qué guay, va a salir una saga guapísima en YouTube, eh, os lo prometo Vale Vamos a ver si nos ponemos... ¿Puedo poner que se juegue con el joystick, tío? O sea, con la cruceta Ya estamos camino a casa, qué mona Vale, no puedo ponerlo Eso cuando haya dos paredes Claro, en ese aspecto puedo hacerlo, el doble jam No creo, no puedo No, me mi mierda me va a tirar Vale, vale, vale, el tirón Rey Bomba Los muñecos que hay abajo eh, el Exacto, de Antonio vuestra eh, Interpretación, vuestro nickname Y lo podéis llegar a cambiar Por supuesto cuando ganéis una batalla ¡Woo! ¡Esquileado! ¡Ja, <risa> ja! ¡Qué skill, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Manquísimo, pero bueno! ¡Ja, ja, ¡Qué grande ritmo, ¿o no? ¡Ja, qué grande ritmo no <risa> qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué nostalgia, macho! ¡Qué nostalgia, tío! Se gana la batalla quedando el último en pie. Es como el, el Fortnite. ¿Qué tal, Henry? ¡Mario! ¡Macaquiño! ¡Un macaquiño! Porque ahí están matados. Uno de nosotros está matado. Ha ganado ahora mismo, que lo dirá en breve... Ha ganado el luchador, madre mía, increíble. <risa> o sea, la acaba de decir. Ahora voy a poner otra, no os preocupéis. Qué guapo, tío. Dios, qué. Qué, qué, qué, qué leñe, tío. Qué guapada, tío. Qué guapada. Pongo otra, no os preocupéis, chavales. Si no, lo, lo, lo dejo para mañana lo de la estrella, eh. Mateo, me cago en mi puta vida, tío. Muchas gracias por esa suscripción durante 8 meses y por muchos años, ¿no? Desde los 15 años que estamos juntos, ¿no? Me cago en mi puta vida. Muchísimas gracias, Mateo, ese Mike. ¿Qué pasó? ¿Cómo ha ido el día? Me cago en la puta, tío. Muchísimas gracias, mi hermano, por ese, bueno, por esos ocho meses continuados, ¿no? Muchísimas gracias, macho. Puto Mateo, tío. Ahí lo tenéis. Al Mike, tío. Al fucking Mike, loco. ¿Qué? ¿Qué fucking gachón? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido el fucking día, Mateo? Sé que me vas a decir algo respecto al Mario. <risas> Es que Mateo siempre en ese aspecto de los juegos antiguos Muchos de ellos le chocan, la verdad Muchísimos de ellos le chocan, pero yo creo que Mario No, no, no sé, Mario a todo el mundo le encanta Es un fontanero feliz Es el mi Mario, wow, Mario Voy a intentar ir a por el boss Y, y ya está, chavales, eh. me cago la leche Vamos a darle un poquito más, sí, yo Nice wow. Cago en la puta, tío Fucking Mateo, tío, ¡Qué puto grande Agradecer, chavales, eh, todo el cariño que me dais en directo Y muchas gracias de nuevo por siempre En ese aspecto de eh, apoyar la causa y, y confiar en mí, ¿no? Es bastante importante bajo mi punto de vista Y, y, y me, me honra, ¿no? Porque también formamos parte de, del mismo núcleo, ¿no? <risa> <risa> Está buena su, tu risa, qué gancho, tío Hombre, siempre, ¿no? En ese aspecto, además, me motiva mogollón, tío Vuelvo a decir Ey, ey, ey, la estoy cagando wow La estaba cagando mucho La estaba cagando mogollón y súper bueno tu directo, me alegro muchísimo, tío, te lo prometo, ven ya, porque bajo mi punto de vista, eh, siempre lo diré, ¿no? Intento hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano para llegar, ¿no? A muchas más personas y el poder disfrutar, ¿no? De cada directo, como. como si fuese el último, macho. Me encanta, eh. estoy súper contento de, de lo que hacemos en Twitch y, y muy contento de, de todo lo que estamos viviendo juntos, la verdad. Bueno, eh, eh, eh, eh. qué mamón, que no vean, ¿no? Esa estrella mañana la voy a coger, me da igual, ¿eh? Lo que tenga que tardar, la voy a pillar mañana Por cojones, ahora porque tengo que ir a cena también En ese aspecto, vamos Vamos a matar a este bocecillo Me gustaría pillar Ahí está la otra estrella, tío Ahí está la otra estrella, macho Eso es una putada, ¿eh? Voy a intentar pillar la estrella La de allí Porque aquí, es que aquí, aquí, tres, tío Nah, crasheta, tío, quédate ahí Tranquilo, tranquilito, mi pana, tranquilito Cago en la puta, tío Voy a intentar pillarlo, es duro, ¿eh? eso de allí es duro ¿eh? Eso de allí es duro, durillo eh, Es que claro, no me acuerdo yo Cómo coño llegaba yo allí, tío ¿Cómo, cómo leche? yo llegaba allí O sea, uno no, ¡ah! Ahora me sale ese salto, maldito Bueno, nada, la pillamos, chavales, La pillamos, esa de allí la tenemos que conseguir La verdad, aquí nos quedan dos estrellas Y en el primer mundo nos quedan, eh, nos quedan dos también Nos quedan dos también Nos quedan dos estrellas, tío Nos quedan dos estrellas, macho Qué guapo, tío. Ey, es verdad, no había, no había hablado con, con Toach, tío. Toach, hola. Es a la X. Qué complicado, macho. Está bueno, madre mía. Pues bueno, chavales, me cago en la leche, tío. Voy a cambiar de cámara y todo porque también Mario se. Ah, ¿sí? Me acuerdo que había un salto súper guapo, sinceramente. Es. Espérate. ¿Esperado? ¿What? Esperado, creo que con este salto, ¿eh? Creo que es con este salto. Creo que con este salto pillaba yo esa moneda Creo que era con ese Mañana lo vamos a intentar, de todos modos ¿eh? Vamos a intentar la full Pues bueno, gente El directo de hoy ha concluido Con ese salto era, y yo. ¡Ah! ¡Qué manqueada, Rimono! Oh, no. mi, mi falta de... Mi, mi, mi manqueada Qué complicado, tío Qué complicado Qué complicado, macho No me acordaba Es que está aquí en el, en el, en el L2, tío Qué raro ¡Qué raro! es rarísimo! ¡Qué mono, tío! Ojalá nunca te retires de, de hacer directos Nunca pararé de hacer directos, campeón Benja Y la verdad es que vamos ahí para arriba en ese aspecto Y, y bajo mi punto de vista eh, Yo eh, no voy a parar hasta conseguir Mi meta, ¿no? Mi meta es eh, partir la pana En tweet, partir la madre Y también poder aventajar a esos streamers pequeños Que como yo empezaron en su día, por supuesto Siempre agradecido con lo que somos, ¿no? Un streamer humilde, por supuesto y lo, y lo digo porque te mereces ser famoso Muchas gracias, o sea, yo en ese aspecto no busco Ni la fama ni el dinero, pero viene solo Y la verdad es que yo, yo soy feliz con lo que hacemos a diario Y os lo prometo que soy feliz Teniendo vuestra presencia a diario Y, coño, vuestro cariño O sea, ya para mí eso es increíble, bajo mi punto de vista